Muy buenas noches, ¿Cómo están ustedes? Un gusto poder saludarlos, esta noche está haciendo un poquito más de frío que otros días, pero estamos contentos de estar en casa y por supuesto gustar juntos de la palabra de Dios, estamos felices de poder, ya estamos terminando el libro de Hechos de los Apóstoles, Con, hemos estudiado párrafo tras párrafo y hemos vivido la experiencia de cómo el Evangelio se predica eh, en los primeros años del área cristiana, con tremendas dificultades, con tremenda oposición. La verdad que fue, fue un momento muy difícil para los líderes, los apóstoles, para poder plantar de manera fehaciente, firme, la palabra de Cristo. Muy bien, hemos visto a Pablo en el naufragio, hemos visto a Pablo en Malta, con el problema de la serpiente y curando a una cantidad de gente, ahora ellos ahora zarpan hacia Roma. Pasados los tres meses, nos hicimos a la vela en una nave, este, Alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Porus, o sea, es su nombre. Llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteol, o Puteoli, perdón, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedes, quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Parece que Pablo determinaba dónde descansaba el barco y cuándo partía, ¿no? Parece que era como el, como el capitán ahí, pero él iba a preso.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 el versículo 15 y el versículo 16. Dice, donde los hermanos se encontraron con él y fueron a verlo, y Pablo dio gracias a Dios, y dice, y cobró aliento. A veces pensamos que los predicadores, los que anuncian el Evangelio de Jesús, son personas perfectas. Son personas que nunca se desaniman, son personas que siempre están animados, que siempre tienen el espíritu del emprendimiento, del empuje, la motivación para hacer una cantidad de cosas. Cuando yo trabajaba como líder religioso en una comunidad sur del sur per del Perú, recuerdo que había estado ya en, en la ciudad trabajando como siete meses y había encontrado que las congregaciones que había allí, todas estaban en esteras, la gente se reunía en las iglesias de manera casi, casi informal. No tenían un templo, tenían terrenos, pero no tenían templos, no tenían nada, ni las comodidades para ellos, ni para los niños de la, de la escuela eh, sabática. Y en alguna ocasión me dediqué, en esa ocasión me dediqué plenamente a la construcción de los centros de reunión, 11 centros de reunión, de los 14 que había. Todos estaban en construcción o no tenían nada en algunos lugares, inclusive la la sede central del distrito estaba, de, habían derrumbado ese antiguo edificio viejo, este, ya tenían más o menos como tres años tratando de reconstruirlo y no podían porque no tenían la economía suficiente, no tenían la motivación. Cuando llegué allí, la verdad que hice una visita relámpago a toda la zona y vi las condiciones en las que estaba el, el distrito de trabajo y la verdad que era desafiante. En algún momento quise pensar de que el desafío era muy grande y que en algún momento yo no podría sobrellevar la situación. Pero eh, Dios me dio el coraje para poder trabajar y dedicarme a hacer lo que necesitaba hacer. Llegué al agotamiento, el agotamiento era tan grande porque cargaba con el distrito, las predicaciones en las noches, los miércoles, los sábados, los viernes, las reuniones con los grupos, la administración de la parte económica de las iglesias y también la parte económica de las construcciones. Había que coordinar, personas que construyeran los templos, juntar los fondos. Era un trabajo realmente grandísimo. En 13 años de trabajo como líder religioso, construí 23 centros de reunión. Y sin duda el trabajo fue muy grande. Pero en esa zona, donde estuve dos años y siete meses, hice un trabajo realmente, estaba joven, tenía 24, 25, 26 años, la verdad que era un trabajo así motivador, pero el cansancio del trabajo me hacía pasar momentos muy solitarios, porque yo me agotaba haciendo lo que tenía que hacer pero cuando llegaba a casa veía a mis hijos pequeños, la economía era realmente, ¿qué les digo? Eran los años 88, yo 87, 86, mis hijos pequeños, dos años, tres años, para conseguir una leche en sí, nos demorábamos casi toda una mañana para poder alimentar a nuestros hijos. Entonces entraba en una situación de orfandad individual, una ausencia de eso que nosotros le llamamos una experiencia, un vacío existencial. Pero cuando amanecía, al día siguiente al ver a los niños correr en casa, creciendo, y ver los desafíos que tenía con los hermanos que me venían a visitar, muchos de ellos me traían zanahoria de las chacras, de los sembríos, para nosotros rayar y con eso hacer té, porque no teníamos dinero, no había productos en el país, eran tres años de una gran escasez en un gobierno que tuvimos aquí, que era un gobierno, pues, estatista. Fue una situación muy difícil. Yo en las noches cuando llegaba a casa, la verdad que perdí el ánimo de hacer lo que estaba haciendo. Pero cuando me despertaba al día siguiente y veía las necesidades que había y que, que había que suplirlas, la verdad, la verdad, fueron momentos de ánimo. Me daba aliento el saber que iba a ayudar a otras personas. Les estoy contando, abriendo mi corazón en función de lo que Pablo estaba experimentando. Si bien es cierto, yo no estaba encarcelado por causa del Evangelio, pero entraba en una situación de desánimo al ver a veces la indolencia de algunas autoridades y al mismo tiempo también las limitantes que teníamos dentro de la iglesia. Pero el saber que teníamos que hacer algo, construir los centros de reunión, eh, reorganizar los grupos a nivel de toda la zona sur, me animaba. Como dice aquí el apóstol Pablo, cobraba aliento. Los desafíos me motivaban a hacer cosas. Y la verdad, era estresante, pero un estrés... Eh, satisfactorio, porque veíamos los resultados posteriores del trabajo realizado. Otra de las cosas interesantes que les voy a contar a raíz de este texto que dice que cuando llegó a Roma, el centurión romano entregó a los presos, pero a Pablo lo puso a vivir aparte en una casa. Le dio ciertas facilidades porque era un eh, hombre confiable. ¿No te gustaría a ti ser una persona, una mujer, un varón confiable? Que las personas puedan decir que contigo no tienen nada que temer. Una de las cosas que Pablo siempre fue, era que él era, era que era transparente. No tenía nada que esconder, ni de su carácter, ni de su forma de pensar, ni su doctrina. Yo trato de alguna manera seguir los ejemplos de algunos líderes de la palabra de Dios. y Les digo con, con franqueza, yo admiro mucho a Pablo. Y me gusta su espíritu y su transparencia, su motivación, su trabajo denodado por predicar el Evangelio. Yo no soy nada como él, pero me gustaría ser como él. Pero una de las cosas que ustedes iban a notar en mis palabras, en mis gestos, es que trato de ser lo más transparente posible con mis ideas, con mi forma de hablar. Tú puedes saber qué cosas sabe, qué cosas dice, cómo habla Boris. Tú puedes saber de eso. Y yo encontré que allí me sentía un poco más yo. Y entendí que Dios tenía un plan para ayudarme a romper el orgullo y el egoísmo que tenía en mi corazón cuando era líder para entender de que Dios usa a los hombres limitados, a los hombres con tremendas, eh, tremendos paradigmas y prejuicios. Yo era uno de ellos, era una persona completamente prejuiciada. Todo pensaba mal de la gente, todo veía que, que estaba mal. Mis palabras eran palabras solamente redarguyentes criticonas. Todavía me queda un poco como ustedes habrán notado, pero el apóstol Pablo era un hombre que todos sabían quién él era. Cuando en Filipos la cárcel se derrumbó y los presos quedaron libres y Pablo los detuvo para que no se escaparan, y el carcelero de Filipos quiso quitarse la vida pensando de que los presos se habían escapado y solamente él merecía la horca por no cumplir su, su labor, él quiso quitarse la vida y Pablo le dijo, no lo hagas, nosotros estamos aquí. La labor de Pablo siempre fue una, una labor constructiva, una labor orientadora hacia los valores, hacia lo correcto. Si bien es cierto, él era un hombre correcto, pero como humano también tenía seguramente sus errores, no lo sabemos. Pero él trataba de, de mostrarse cómo era. Y aquí yo tengo una lección para cada uno de ustedes. Si la gente quiere confiar, o tú quieres que la gente confíe en ti, no seas actor, no seas hipócrita. Y la palabra hipócrita no es un insulto, ¿ya? La palabra hipócrita viene de ese acto de mostrarte como en un teatro, como actor de algo. Es bueno que tú tomes ciertas actitudes de un actor cuando tienes que de repente mostrar un tipo de actitud ante algo que no te gusta, o de repente si te gusta, estás en un entorno, puedas tomar una actitud acorde con el entorno. Pero cuando el entorno y, el, y lo acorde a ese entorno termina, tú tienes que seguir siendo tú mismo. Tus acciones tienen que mostrar, tus palabras tienen que mostrar lo que tú piensas, lo que tú eres. Es muy triste no poder confiar en las personas que siempre dicen una cosa por un lado y dicen otra por otro lado. ahora si tuvieran que hacer eso, preguntarles por qué hacen eso y que ellos puedan explicar la coherencia de sus actos, por qué cambia una, una cosa hacia otra. Es importante saberlo. Cuando tú lo sabes, definitivamente te encuentras con una persona del cual no tienes que cuidarte. De Pablo, los soldados, los centuriones, los que lo aguardaban porque él estaba preso, no tenían que cuidarse nada. Sabían que él no se iba a escapar. Sabían que él no iba a tomar ventaja del privilegio que le daban. Eso quiere decir que los seres humanos tenemos que aprender a mostrarnos tal como somos. No tengas temor de mostrarte vulnerable, débil. No tengas temor de mostrarte muchas veces equivocado. Los seres humanos somos personas que nos equivocamos. Lo que pasa es que siempre creemos que los demás deben comportarse de acuerdo a ideales y nosotros no. Nos perdonamos a nosotros nuestros errores, pero a los demás no les perdonamos sus errores. Y eso es una actitud equivocada. Porque somos muy buenos para justificar nuestros errores, pero somos muy malos para criticar los errores de los demás. Injuriamos a otros. Yo lo he hecho muchas veces, del cual he pedido perdón muchas veces también. Y esta noche yo pido perdón porque seguramente alguna vez le he contestado de la manera que usted no esperaba. Porque a veces dicen, ah, esta persona es un religioso y contesta como si no fuera. Bueno, los religiosos también somos humanos. También cometemos errores. También tenemos apasionamiento. Y en nuestro apasionamiento tratamos de cumplir nuestros valores y de mantener nuestros principios. Si algún día quieres pasar, por alguna experiencia en la cual se valore lo que tú eres, aprende de Pablo. Si alguna vez estás desanimado, haz algo para alguien. Tu espíritu comará, cobrará aliento, te convertirás en una persona útil y verás lo grande, lo maravilloso que es Dios cuando tú sabes que su voluntad, a pesar de tus errores, se hace en tu vida. Queremos que Dios te bendiga en esta noche y que la experiencia de Pablo sea también la tuya. Estamos terminando, posiblemente en dos días más terminamos los estudios de los hechos de los apóstoles. y Vamos a seguir estudiando la Biblia y vamos a seguir comentando cosas así inusitadas que aparecen en la palabra de Dios y que sin duda tienen grandes lecciones para nuestras vidas. Qué privilegio poder compartir con ustedes esta noche también la palabra de Dios. Vamos a hablar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta noche por las misericordias y maravillas que tienes con nosotros. Somos humanos, cometemos errores, tenemos errores, vamos a cometerlos. Mas tú, Señor, siempre tienes misericordia de nosotros. Queremos aprender de Pablo a ser transparentes, a mostrarnos como somos, que nadie tenga que dudar ni decir que nosotros de algún modo no dijimos o sí dijimos Aquello que supuestamente éramos. Ayúdanos a vivir una vida lo suficientemente consecuente. Bendice a mis amigos que escuchan este mensaje y que ellos también puedan, siguiendo el ejemplo de Pablo, tener ánimo de hacer algo por los demás, porque solo haciendo algo por los demás, nuestra vida toma sentido. Bendice a nuestros seres amados donde estén y esta noche danos tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este es nuestro mensaje de esta noche, Reflexiones de la Biblia, con Boris Darmon, un servidor. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.